La séptima edición del Rally TT se celebró este fin de semana en Cifuentes. Allí estaba nuestro compañero Oscar Gil. De nuevo han vuelto a rugir los motores en la provincia de Guadalajara. Esta vez nos hemos trasladado a la localidad de Cifuentes, donde se ha desarrollado el pasado fin de semana el Rally Alta Alcarria. Un rally muy esperado por los vecinos y aficionados al motor debido a la suspensión el año pasado por culpa de la pandemia. ¿Qué coche lleváis? Pues llevamos un Toyota 200. Eh, el v8 y, bueno es el grandote de, de todo el campeonato de españa un coche de dos viene derivado de la serie entonces eh, tenemos que mantener las mismas cosas que un coche de serie motor cajas de cambio diferenciales entonces pues un coche que ya de por sí es grande y es pesado pues, pasamos los 3000 kilos ampliamente es muy grande de tamaño y aquí la amiga tiene que hacer muchas manos para pasar por todos los sitios estrechos y en las curvas estrechas o sea que tener vuestro coche habitual no ¿Qué puedo decir quiere ¿De cambiar montura. Es más, ¿sabes? Un poco de airecito, hacía mucho calor en el no. Bueno, ahora, ahora vamos a buscar el... la ilus que está aparcada en el parque de... cerrado. Y tenemos la salida dentro del colegio. De... ¿Estás preparada? ¡Ya! Yeah, ready. Ready, ¡Ready! ¿Contenta de... de este cambio? De, momento, de momento contenta. A ver qué me hace. dentro he todavía. Pero bueno, tenemos muchas ganas de salir, así que... Vamos al final del tramo. Es una prueba cronometrada. Bueno, eh, Tiene 187 kilómetros me parece... ...la primera pasada y la segunda para regularidad son es 102. ...y nada, simplemente pues... corre todo lo que puedas y ganarla al Cruel... ...el que más corra, gana... <risa> duro está hablando con los, con los pilotos y la verdad que pues es duro y ya lo, ya lo dijimos y si sí, hay por lo menos que sepamos estar a dos huecos hay bastantes coches atascado todavía y bueno esto es el territorio de carrera, piedra y, y camino duro primeros 30 kilómetros nos hemos perdido tres veces hemos perdido casi cuatro minutos en una y metiéndonos contra la, el contramano la pero bueno, luego nos hemos serenado, hemos empezado a rodar rápido y la verdad es que muy muy bien, muy contentos. Y nos gustaría que ahora todos ustedes prestasen atención a las siguientes imágenes y al siguiente ruido. Avantel EcoBower es el primer eléctrico que compite en un campeonato de España y tiene como objetivo demostrar las posibilidades que ese tipo de coches en cuanto a espectáculo y resultados pueden ofrecernos. <risa> El séptimo Real interior de Guadalajara concluyó con la entrega de premios y el agradecimiento al apoyo y colaboración prestado por instituciones y empresas, deshaciendo especial hincapié a los miembros de la Club alcarreño y a todos los voluntarios que han colaborado desinteresadamente, casi todos ellos, de las poblaciones aledañas.